¿Qué tal, saluditos? ¿Cómo están? ¡Eh! Hoy ya es pinche fin de semana y hoy les tengo un pinche video especial con una pinche historia y más que historia, una pinche lección de vida porque ya saben que yo soy Dios dibujo y siempre les estoy aconsejando, ¿sí o no? Gracias, sí, ¿Cómo les ha ido con lo de la pinche gasolina? Está no, no, ¿no? Yo siempre le pongo 50 baros. <ríe> ay, sí, ay, los güeyes, pinches mamones, hasta los que les ponen de a 20 baros y dicen: No mames, estos 20 varos eran para una emergencia, pero los voy a invertir ahorita para comprar un chingo de gasolina. <ríe> pinches miserables de bien. ¿Ustedes están a favor de lo de la gasolina o no? Está bien. ¿Está bien? ¿Tú sí, dices que favor, estoy. A favor, a favor. ¿A favor de qué? ¿De que esté así el desabasto? De que se compre legal. De que se compre legal. Necesito gasolina, a mí lo ¿No? no que me mueves es el amor. Y... <risa> Huevo, eso me gusta. Me gusta que tomes así tu pinche combustible de donde se te pegue tu puta madre. El pedo es así de sencillo. Problema siempre va a haber. Y todo esto se deriva de una pinche corrupción de la mierda, cabrón. Que al final del día, la explicación que me quieran dar, el que se chinga es el puto ciudadano. Y para muestra, son las putas filas que hay. Aquí no vamos a meternos en pedos de apoyar al pinche Andrés Manuel o mandarlo a la chingada. No nos vamos a meter en pedos como decir: no mames, es que. Ahí, en esa zona están asaltando Entonces, ¿cuál es la solución? No es agarrar a los asaltantes Sino cerrar la pinche calle, ¿no? Para que nadie pase por ahí, y ya, solucionado El pedo, no nos vamos a meter en ese Tipo de pendejadas, porque finalmente Lo hecho, hecho está, se están haciendo Las cosas así y se chingo, pero aquí El pinche problema es lo que está sucediendo Con los pinches ciudadanos de a pie, con los Pinches mexicanos que están haciendo las Pinches filas así cabronas y que están entrando En pánico y que están comprando pendejadas Esas llamadas compras de pánico Que van por la gasolina y luego siguen para el pinche super y entonces se el... pilla gente que está aplicando así de no mames hay que llevar todos los pinches carros como si tuvieran un chingo de carros pinches mamones güey vamos a llevar todos los carros a ponerle gasolina hasta su puta madre. no mames vamos al super a comprar un chingo de gancitos. <risa> no mames vamos a tal para cogerlos a todas las carros <risa> no mames tranquilos pendejos tranquilos los pinches güeyes que están llenando los garrafones de agua en lugar de ponerle agua le sacan el pinche agua y le ponen gasolina cabrón nada no, ciérrenle bien para que no se les evapore pinches idiotas y la pinche memisa qué tal <risa> Esta cabrona, ¿no? El piropo de moda Con el que todas aflojas, ¿eh? ahora sí, mamacita Te voy a llenar el tanque ¡Ah! No mames, ahí todas Caen pinches no, interesadas, caen. pero ahí les va El pedo, güey, porque esta lección que les voy a dar El día de hoy, se puede aplicar para este pedo O para cualquiera de las pinches cortinas De humo y desmadres que nos hagan, porque no son Idiotas, déjete pelearse las putas redes sociales Toda la explicación que me quieran Dar, no, sí, que la chingada, que no Que la hay que apoyar, que la... Con el apoyo o sin el apoyo de la pinche Gente hacia cualquier pinche persona Cualquier pinche situación Los ciudadanos son Los que la terminan pagando Porque los pinches carros Que se quedaron en Telpan Sin pinche gasolina Todas las pinches horas Que están invirtiendo En formarse El pinche caos vial de la chica Todo eso Nos afecta a nosotros cabrón Los que tienen la pendeja costumbre De llevar a sus hijos a la escuela Los que tienen la pendeja costumbre De ir al trabajo Los que tienen la pendeja costumbre De querer regresar a su casa A gentearse No pinches mames Así es el pedo Les voy a leer esto güey, Pongan atención Es un pinche choro Pero tiene una pinche lección chingona Dicen que lo hizo Gabriel García Márquez. Es un poco para darle credibilidad, pero vale madre. Si lo escribió Don Panchito, o Doña Chonita de la esquina, es muy pinche real. Escuchen, sobrinos, escucha. Deja de estarte manoseando. Tú deja de estarte masturbando. Va, cierra vídeos. Dicen que a García Márquez un día le preguntan, oiga, ¿cuál es la pinche diferencia entre contar un cuento y escribirlo? Escribirlo es pues, lo que se vende, ¿no? Lo que se inventa. Y el cuento es hacer un pinche desmadre, un pinche rumor. Y todo comienza con esto. Imagínense un pueblo así, pequeñito, güey, ¿no? Donde existe una señora que tiene dos hijos, uno de 17 y una de 14. De repente amanece la jefa dice, no manches, eh, como que, ay, como que traigo un presentimiento de que algo malo va a pasar. Los hijos le preguntan, ¿pero qué tienes, jefa? Pues, cámara, tranquila. No sé, pero traigo un presagio. Como que algo pinche va a pasar en este pueblo. Y los hijos se ríen y ah, no manches, jefa, no, ya, aliviánate. Y de repente ya se va el puberto, güey, al pinche billar, ¿no? Se va a echar ahí el pinche bicho. Y entonces ya está jugando y va a echar aquí un pinche tiro, está así. Pinche facilito, cabrón. Y entonces otro cabrón que estaba ahí de bullo le dice: No, es cuánto apuestas a que la cagas. Pero sí, una madre así, el güey era vago, güey. Entonces lo podía hacer fácil. ¿Cuánto apuestas a que la cagas? lo que quieras, puto. Y tú va, que te apuesto 10 varos. ¡Órale, cámara! Y de repente, pum, le pega y chingue, su madre la caga. Y dice, puta, pues apagarle los 10 varos al cabrón este, ¿no? Y le dicen, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué te pasó, güey? ¿Por qué la cagaste? Dice, no sé, güey. Es que la neta, la neta, me quedé con la preocupación de que mi jefe me dijo que algo malo va a pasar. Y entonces, pues como que traigo ese pedo, güey. Me estoy como medio mal viajando. Y pues me desconcentré y la cagué. Y ya todos se cagan, te dicen: No mames, ya el güey que se ganó sus 10 baros se va bien pinche contento. Llega a su casa y le dice a su jefa: No mames, le acabo de llegar una lana al pendejo ese güey. Le chingué 10 baros, güey. Porque la cagó así de la forma más pendeja del pinche mundo. ¿A poco la cagó? Sí, sí, güey, es bien bueno. Sí, jefa, pero está bien pendejo porque trae ahí un pedo de que a su mamá le dijo que algo malo va a pasar, güey. Entonces estaba bien pinche desconcentrado. No te rías de eso porque los viejos tienen experiencia. Los viejos muchas veces lo que dicen sucede. Y después Después de eso, dije, cuida tu lana, yo me voy, voy con pinche carnicero, ¿no? Y entonces llega con el carnicero, ¿qué pasó, don carnicero? Así se llamaba. Estaba muy rara. coincidencia de la vida. Deme. Un kilo de carne, por favor. Claro que sí. Y de repente dijo, ching, no mames. Mi hijo me dijo que la jefa de su amigo tiene un mal presentimiento. Es una viejita que se la sabe. ¿Sabe qué? Deme dos kilos, por si acaso, güey. Porque dicen que algo malo va a pasar. ¿Cómo crees? Sí, algo grave va a pasar. Así que écheme dos de una vez, por favor. Claro que sí, doña Caquitas. Y ya, pum, se lo da, ¿no? Y de repente llega otra clienta con el carnicero. Y dice, ¿don carnicero me puede dar un kilo de carne? Claro que sí, güerita. Oiga, ¿no quiero mejor que le venda dos? Porque andan diciendo, ahorita llegó la doña caquitas. Me dijo que le llegó el rumor que algo grave va a pasar. Le dijo, ¿sabe qué? Pues yo tengo cuatro hijos, écheme de una vez cuatro kilos de carne, no sé qué la, la pinche mal, gracias por decirme. Claro que sí, pum, pum, la despacha. Para no hacerles ese cuento largo, güey, empieza a despachar así, cabrón. Termina toda su pinche carne y va y mata a otra pinche vaca para seguir vendiendo carne, cabrón. Porque todo el mundo se empieza a entrar en pánico y empiezan a comprar a lo pendejo por ese pinche rumor de que dicen que puede pasar algo bien pinche grave. Y de repente ya todo el pinche pueblo, güey, se espasa la noticia y está todo el mundo así con ese pinche pedo. Y de repente alguien no Así en el pinche pueblo. No mames, ¿se han dado cuenta Que calor hace? Y entonces alguien le dice: No mames, pues siempre hace calor, aquí siempre. No mames, todo el tiempo hace calor. Sí, pero no un calor como este. Como que se siente un calor calorificado. Como que yo también lo estoy sintiendo. No mames, sí, sí. Está raro, ¿no? De repente dicen: ¿Saben qué? Vámonos a la pinche sombrita. Sí, sí. Y de repente ya el pinche pueblo estaba así, como que medio paralizado. Y de repente llega un pinche pajarito y en la plaza central se para. Si No mames, ¿ya vieron, güey? Un pinche pajarito ahí se está poniendo. No mames, pues siempre pasan pájaros. Siempre están allí como. No, pero un pájaro a esta hora, con este calor ahí, está raro, ¿no? No mames, tienes razón, güey. Sí. sí, está extraño ahora que lo dices. El punto es que todo el mundo empieza a correr con a lo pendejo. Porque si no mames, ¿qué hacemos, cabrón? Sí, sí va a valer madre esto, cabrón. Son cosas que están pasando muy raras y ya. desde que, Como que todo el mundo lo sabe. ¿A poco no? Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, a huevo. Sí, yo lo escuché. Eh, también ya lo escuché, sí, sí. ¿Sabes que No mames. Güey, ¿qué hacemos? Güey, vámonos. No, no, no, no. No hay que irnos. De repente un güey dice: No mames. Yo sí tengo huevos, pendejo Se van a la chingada. Yo me voy a salvar. Agarra todas sus pinches cosas. Las mete a la camioneta. Y a la chingada del pinche pueblo se va saliendo. Y todos no mames. Ese güey sí salió. Que huevos. Tiene? ¿Sabes qué? Si ese güey puede, pues yo también, cabrón. Si ese güey se va, algo de saber. Entonces vamos a agarrar nuestras pinches cosas. ¡Vámonos, cabrón! ¡Sí, a huevo! Y todos empiezan a agarrar sus cosas. Meterlas a la camioneta. Vámonos a la chingada. Y empiezan a salirse del pinche pueblo y a abandonarlo, cabrón. Y de repente, ya cuando quedan así, los últimos habitantes en el pinche pueblo, de repente, dicen: ¿Saben qué? Que no venga. Caer la desgracia sobre lo que queda de mi casa. Nadie va a manipular mi destino. Y quema su pinche casa, güey. Y todos los demás dicen: No mames, sí, tienes razón. Somos el dueño de nuestro propio destino. Y empiezan a quemar su casa. Se va a la chingada, cabrón. El pinche pueblo se empieza a quemar, güey. Ya se habían salido todos. Y de repente, ahí de los últimos que quedaban, sale la viejita del principio. Y dice: Se los dije, tenía ese presagio. Algo malo iba a pasar en este pinche pueblo. Y ustedes me dijeron que estaba loca. ¿Qué pedo, cabrón? Ella prendió la lo entendieron, se los explico con man. Manzanas, pendejos. ¿Si ¿Sí te cayó el veinte? Sí. O te decataste Cierra <risa> sí, Xvideos te dije pendejo Pues por eso no pusiste atención, ahí está cabrones Esos son los rumores, todo empieza por una Pendejada y se hace un pinche desmadre, puede ser Que pase, puede ser que no pase Pero su trabajo, su chamba es Informarse cabrón, cuando de repente yo pongo algún Pinche tuit o algo así, todos así empiezan a hacer La de ay por qué estás diciendo eso A ver pinches idiotas, pinches pendejos Ustedes son de los que se quedan callados cabrón De los que no cuestionan, de los que no preguntan De los que no investigan, yo no lo estoy diciendo que yo tenga la pinche verdad cabrón, ni siquiera se las Estoy dando, les estoy exigiendo Les estoy metiendo un pinche putazo en su puto ego Y en su puta ignorancia, para que se pongan Las pilas y pregunten, investiguen Que no se dejen ir como pinches borregos Hacen lo que todo el mundo piensa o dice O se imagina cabrón, con hechos No entren en pánico pinches idiotas Y tampoco se paralicen, pregunten Háganla de pedo y exijan Y una mejor situación social, Estás leyendo el Tweet o alguna publicación De algún pinche vecino, algún amigo Algún pinche influencer cabrón Y nada más te quedas con eso, no te pones investigar si casi las pinches palabras que están escribiendo son reales, ¿quién las dijo? ¿Realmente pasaron? No te quedes con leer un puto trending topic o hacerte el cagadito para subirse en el trend del mame, güey. Porque lo que pasa allá afuera, eso sí es real, cabrón. Esa es mi pinche lección para todos ustedes, culeros. Espero que la hayan aprendido. ¿Aprendieron, sí o no, subditos? Sí, sí. Eso. Sí, Vamos. Sí. Yo soy el escorpión dorado. Gracias, subditos. Gracias, de Síganme en el Instagram, nos despedimos con una canción que se ha convertido en un himno ¡Tome más gasolina! ¡Tome más gasolina! Ella prende la turbina No le crimina ah, El nuevo himno nacional <ríe> Síganme en el Instagram Y en el Twitter Y próximamente eh, vamos a tener Una pinche presentación en Aguascalientes Ya se los había dicho Si yo no lo digo No existe pendejos Todas esas pinches estupideces Que escuchan de que Ay el escorpión dijo que no. Si no está en mis redes sociales No tiene nadie por tu pinche autorización Para estar publicando pendejadas Si no lo ven conmigo Es que no existe Así que el próximo 26 de enero En Aguascalientes Ahí voy a estar dando mi pinche show Eso hasta hoy es lo único que se va a hacer. ¡Hasta entonces, culeros! ¡Peluche del estuche! ¡Culero! <risa> ¡Pulero! Entonces está la del pinche viejita que hizo el pinche pedo. A ver, voy bueno, a romperle su madre.